Hola a todos, a mi primer, a mi, bueno, pues a un nuevo video de ellos y Crack Bueno, seguimos, ya no tengo los otros canales, aún oh, siguen pero sigue siendo míos, pero ya no los puedo editar ni subir videos Porque resulta que bloqueé mi teléfono y lo reseté y todo Entonces, tenemos Ah bueno bueno como lo vieron al título les voy a enseñar cómo editar videos cómo quitar la marca de agua de Kingmaster es súper sencillo bueno primero antes que nada me entrenas a la Play Store y buscar Kingmaster ya está yo ya lo tengo instalado y le damos a abrir si no lo tengo instalado se lo recomiendo No hay en mi caso ya tengo estas pocas escrituras Que apenas hice Bueno, lo veamos en proyectos Y en el que dice primero Los pocos elementos que tengo Bueno Si nos metemos a que A un dublant Y por ejemplo mmm, Bueno pues Mm, in shot ¿Saben que hay un doblante? ¿Ven? Este de Healbar es que yo Este de oh, un Vamos a probar compatible, Entonces este Aquí Como vemos, aquí tiene todavía esa marca, la eliminamos. No, atrasamos mucho la pantalla. Aquí está, así, ah, listo cuando le vamos a cortar un poquito, así, y le doy a exportar, y ya, esta baja, así me va a quedar demasiado negrito, exportar aquí, le damos a no sé, cara, ahí. mi tierra, aquí ya la estamos exportar se este está exportando el, el proyecto Pero para ser un poco más Que no dure tanto Nos pues esperamos un nada Tengo atrás un poco... ¿Se donde nosotros quedamos. Como aquí exporta el proyecto. Ahora sí que ella nos dice le damos acá a exportar, y a compartir y le damos a Ninshot. Ojo que también tienen que instalarse la aplicación Ninshot. Pero no pasa nada. Ahorita ya lo podemos borrar esto de aquí. Ojo que pueden también tienen que meterse a la Play Store buscar en y aquí este que el teléfono ya que ya lo tenemos le vamos a abrir vamos a video vamos a nuevo aquí y ahora el vídeo que hicimos de gimnasio de cuatro ¿no? y ahora como nos metimos a donde dice lona y le acercamos la pantalla porque, mira, si lo ponemos así, le acercamos la pantalla. Así es como quedaría nuestro paso. así cierto que también eliminamos esta marca. ¿Tienes bien? Como aquí? The final lap, and the queen is right behind. Ahí está, chicos. Y si es como pueden quitarse un de agua de King Master. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.